¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a este canal. Amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de traerles este video totalmente improvisado. En el video del día de hoy, como pueden ver en el título de aquí abajito, les voy a estar hablando acerca de libros mexicanos. Antes de comenzar, no van en ningún orden en específico. El primer libro del cual les quiero hablar es... La hija que no soñaste, escrito por Erika L. Sánchez. Este libro nos habla de una familia mexicana que se fue a vivir a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Está conformada por cuatro integrantes que son los padres y las dos hijas, una mayor y una menor. No es spoiler ni nada, la hija mayor tiene un accidente y esta muere y es ahí donde comienza toda la situación en la que se encuentran los personajes porque a raíz de la muerte de la hija mayor empiezan a tener muchos problemas en la familia que la mamá está muy ausente que todo el tiempo está constantemente diciéndole a la hija menor que tú deberías de ser como tu hermana mayor que ella hacía esto, hacía aquello en esta historia eh, se ven muchas cosas de México tanto las personas que se van a los Estados Unidos para buscar una vida mejor que cuando eres mexicano en los Estados Unidos te tratan súper súper mal y el hecho de que te veas mal solamente por tu nacionalidad o por tu color de piel. Del siguiente libro que quiero hablarles es uno que muy pocos conocen de Benito Taibo y es Polvo. Este libro está situado en Espinazo, Nuevo León, donde hay un niñito que se hace llamar el Niño Fidencio Básicamente lo que hace es curarte. Si estás enfermo, si estás ciego, si te hace falta algo, tú solamente vas con el niño Fidencio y te cura. Esto llega a oídos de un reportero y este señor va en busca de ese lugar y pasa por un montón de situaciones, muchos personajes en los cuales le van ayudando en el camino para poder encontrar al niño Fidencio y para efectivamente saber que todo lo que está pasando es Real. Es un libro demasiado demasiado interesante porque nos cuenta parte de lo que pasó en esa época en México, que fue alrededor de 1927 más o menos. Eh, una situación muy fuerte, de verdad que mataban a las personas por el simple hecho de tener una creencia. Llegaron a matar a sacerdotes, a padres, a personas creyentes que simplemente iban a la iglesia, se tenían que esconder. Si quieren saber un poquito más acerca de todo lo que pasó en esa época, leanse este libro. Eh, sí está un poquito pesado porque, pues, como les digo, es novela histórica, tiene muchos datos históricos. Se les va a hacer un poquito pesado, pero una vez que le agarran la onda se van como hilo de media. Otro libro del cual les quiero hablar y que me hace muy feliz volverlo a mencionar por aquí es Yo a la peor, escrito por Mónica Lavín. Este libro es uno de mis favoritos. Y qué les puedo decir, amigos. Este libro nos habla acerca de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. No solamente de la vida de Sor Juana, sino también acerca de todo lo que estaba pasando, de todo el contexto que había en ese entonces en México, de las mujeres de los estudios, que si eras mujer, o te casabas o eras monja y eh, o te casabas o eras monja, que por ser mujer tenías muchísima responsabilidad también que había muchísimo racismo hacían sentir menos a las personas simplemente porque eran de un color distinto, esa es una de las cosas que a mí me perra, nos habla también de la vida de Sor Juana, desde que es una, una pequeñita de sus abuelos, de sus papás De las personas que estuvieron eh, involucradas con ella De todas esas personas que ella llegó a conocer Así como también eh, una maestra que le enseñó Y que se asombró muchísimo por el hecho de cómo escribía Entonces sí, por si ustedes son súper súper fan de Sor Juana Este libro es para ustedes Y ya por último y no por eso menos importante Este libro que también es un libro bastante crudo pero eh, necesario leer para poder conocer parte de la historia de nuestro México mágico. Y estoy hablando de Esa luz que nos deslumbra de Fabricio Madrid. Este libro nos habla lo que pasó aquel 2 de octubre de 1968. sí, La matanza de Tlatelolco. Podemos ver aquí una mezcla de diálogos de los estudiantes que ellos estaban luchando por sus derechos que los estaban censurando lo que pasó fue la cosa más horrible que pudo haber pasado en México eso es todo por el video del día de hoy, esas son todas mis recomendaciones, espero que les haya gustado muchísimo este video y también los libritos que les traje pues para que conocieran un poquito más acerca de México